Que somos un equipo que eh, recién se está complementando porque estábamos practicando el, eh, los ataques con Andrea pero últimamente ha venido Kenny, la pequeña gigante que nos está armando mejor, estamos complementando con Pamela, con la colombiana, o sea estamos tratando de perfeccionar los armados porque a veces nos desesperamos y no nos damos cuenta que tenemos un buen bloque adelante. Y tratamos de meter el balón con fuerza cuando las que están al frente nos van a sellar, ¿no? Pero ya como que estamos tratando de mover la muñeca, jugar, el bloque, más sobre eso, más como que algo a lo que pichanguear, porque sabemos que tenemos un bloque adelante. ¿Tú crees que es algo más técnico o es algo más psicológico lo que le falla en la cancha? Técnico y psicológico. Técnico porque hay algunas tanto como yo que por ansiedad de hacer las cosas, queremos hacer punto y no podemos y psicológico porque decimos no, ay pucha, no sé, está cristal adelante, vamos a perder pero no, yo creo que es cosa de una misma, de, de creérselas, ¿no? de que podemos, podemos ganar arriba, sea fuerte o oh. bajo Y una última pregunta, eh, vimos que hoy día de Central pasaste su apuesta, ¿cómo te has sentido en esta nueva posición? La verdad que a mí me gusta jugar de puesta, no sé, es algo, no sé, me gusta. Y como que, eh, ella no, no, no, con ella no nos fue muy bien como punta, y la jalamos al centro para ver cómo funcionaba, y el señor Castillo me jaló a dos ¿no? Y creo que lo he hecho bien, <risa> me he forzado por bloquear, atacar, hacer mis puntitos. <risa> ya, que me invita al público para que venga a apoyar el tubo A notar la gente del tubac o de chile, no a toda la gente en general que le gusta el vole que venga a apoyar porque este es un deporte muy bonito y queremos que más gente venga a verlo, ¿no? así.